Vamos a ver la integración con ERP Alexia. Como sabéis, en IMT Lazarus podemos eh, hacer la integración de momento con tres ERPs, con SM Educamos, con CliqueDo y con Alexia. Para hacer esta integración con Alexia lo que necesitamos son estos datos, los datos que aparecen aquí, datos de enlace a Alexia, estas cajas, esa información se la tenéis que pedir a vuestro proveedor de, de Alexia o a vuestro interlocutor de Alexia mejor dicho. Con esa información marcamos el tip verde y marcamos el enlace activo y eh, se pondrá una ruedecita aquí a dar vueltas y al de un poquito de tiempo, pum, nos aparecerán estos cuadros aquí abajo. Vale. Aquí es donde podemos hacer la importación. Lo primero, comentar el enlace de Alexia puede tener activada o no la sincronización automática con este botón. Si la tenemos activada... Eh, lo que va a ocurrir es que cada 15, 10, 15 minutos vamos a tener actualizados los dispositivos eh, que todos los cambios que se produzcan en Alexia van a repercutir directamente y de forma automática en IMT Lazarus. Si lo tenemos desactivado podemos hacer la carga igual y luego tendríamos que hacer la relación de eh, las relaciones entre los dispositivos, grupos y supervisores manualmente dándole a esta flechita calabaza, estas dos flechitas calabazas. Entonces con la primera lo que haríamos sería a, eh, a establecer la relación dispositivos-grupo, o sea, qué niños pertenecen a qué grupos, que en esta segunda sería supervisores-grupo, es decir, es, qué supervisores eh, eh, eh, imparten en qué grupos, y esta última sería supervisores-dispositivo, que es qué padres tienen qué hijos. Bien, esto Cada vez que le demos a la pelotita eh, se actualizará y aquí veremos la última fecha de actualización, de la sincronización. Bueno, y entonces ya pasamos a, a qué, qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a importar. Pues lo que vamos a importar son dispositivos en principio, esto que está aquí. Hay que seleccionar, siempre hay que seleccionar una configuración. En la configuración hay tres datos que son eh, importantes y que hacen la, la, digamos, la discriminación que necesitemos en el colegio. Esos tres datos son el calendario que afecta a esos dispositivos, el filtro por defecto de, de navegación y el filtro por defecto de YouTube. Todos los dispositivos que carguemos asociados a una configuración van a tener esos tres datos iguales. Luego tenemos que elegir qué tipo de dispositivo, si en el centro tenemos Windows, y si tenemos Chromebook o tenemos tabletas, pues habrá que hacer uno, dos o tres cargas al menos, porque podemos hacer todas las cargas que queramos dentro de una, asociarlos a una configuración, pero si queremos discriminar al menos tendremos que hacer tantas cargas como discriminaciones queramos y para lo cual tenemos que tener tantas configuraciones como discriminaciones necesitemos, ¿vale? Una vez hecho esto, le damos a este botón verde y nos va a aparecer una lista de todos los dispositivos que vamos a cargar. En principio eh, podemos hacer, el, al, en el banner superior de la lista aparece un botón que si marcamos ese botón se marcan todos los dispositivos y si no queremos marcar todos podemos ir marcando uno a uno de toda la lista los que, los que queramos. Le damos al botón verde y en unos minutos o en unos segundos, dependiendo de lo larga que sea la lista, tendremos cargados todos los dispositivos en IMT Lázaros. La segunda cosa que podemos importar son los grupos. Entonces, también tenemos que eh, decir a qué entidad queremos que vayan los, esos grupos y tenemos que marcar cuáles queremos Pues imaginar. Queremos cargar eh, primero de bachiller. Pues cargamos los tres grupos que tenemos de primero de bachiller y le damos al botón y eh, directamente se nos van a cargar esos tres grupos. Vamos a crear esos tres grupos. Luego recuerdo que la relación habrá que hacerla manualmente por aquí dispositivo grupo dando esta ruedecita si no tenemos activada la sincronización automática si la tenemos activada no hace falta dar la ruedecita vale ya tenemos los grupos y ahora qué más podemos cargar pues podemos cargar los supervisores y podemos cargar las familias si cargamos los supervisores, pues lo que tenemos que hacer es asignarles un rol, eso es requisito, pues, pues rol pues va a ser supervisor, supervisor limitado, profesor, lo que fuera, pues imagina, teacher, vale este rol, el idioma que queremos que tenga, que podemos elegir para que todo ese rol sea igual, podríamos elegir inglés, por ejemplo, ya que estamos con teacher, eh, inglés, aquí, y eh, entidad supervisada, le damos aquí, le damos al botón, y nos va a presentar una lista con todas las personas, todos los supervisores que, del centro eh, que podemos cargar, entonces podemos cargar toda la lista o podemos cargar seleccionadamente, o sea, uno a uno individualmente, damos a este botoncito verde y ya tenemos los profesores cargados lo mismo podemos hacer con las familias, también tendremos que, eh, que asociarles un rol, tendremos que asociarles un idioma bueno aquí lo vamos a dejar en español, eh, tenemos que decirle a qué entidad eh, eh, afecta y damos al botón verde y nos aparecerá una lista de todas las familias lo mismo que antes en el banner superior hay un botón que si lo damos marca todas las familias y si no damos al, al botón superior podremos elegirlas individualmente una por una vamos marcando clic clic clic y cuando tengamos todas listas, le damos al botón de importar. En este momento tendremos las familias, eh, los supervisores, los grupos y los dispositivos. Y ahora solo nos faltará, si está apagado el botón de sincronización automática, sincronizar la relación, es decir, dispositivo-grupo, qué dispositivo está en qué grupo, supervisor-grupo, que es qué docentes imparten en qué grupos, y supervisor-dispositivo, que significa qué padres tienen qué hijos. Bueno, espero que haya quedado claro. Eh, os recuerdo que, que para seguir, eh, si nos seguís en redes sociales, vais a estar informados de las últimas novedades que vamos sacando. Un saludo.